En una hoja vacía voy a escribir y que te he soñado hace tiempo no escribía pero hoy me tocaste el pasado y he comenzado a recordar lo peso que algún día nos dimos tu manera de caminar. Lo rico que pasé contigo y sin duda repetiría de nuevo tu beso yo sé que habrá alguna manera Pa' que esto de nuevo suceda y sin duda repetiría de nuevo tu beso yo sé que habrá alguna manera para que esto de nuevo suceda ah. Hoy te llamo, Mai después de tanto tiempo Me respondes si sí, yo te pedí un recuerdo Me dijiste tres Y mi mente con la tuya en eso están de acuerdo A veces olvidar todo no es necesario Por algo bueno me recuerdo Mierda. Estamos esperando, repitamos los momentos Me la paso como un loco pensando en tu cuerpo Tú tienes el reloj, mami, yo tengo el tiempo Yo sé que tú lo notas, no necesitas de aumento lentes Y yo quisiera que de nuevo tú lo intentes oh, yeah. Y sin duda repetiría de nuevo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 Yo yeah, Tony B, urban estudio en la casa. Yeah, dabo mi unción de vi.